Numerosos estudios han demostrado que una dieta rica en omega 3, como la que podemos encontrar en el salmón, puede mejorar la memoria, la concentración y el estado de ánimo. Además, se ha relacionado con la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Pero eso no es todo, el salmón también es rico en vitamina D, un nutriente esencial para la salud ósea y la regulación del sistema inmunológico. Y como si fuera poco, también contiene vitamina B12, fundamental para el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, si buscas mejorar tu salud cerebral y bienestar mental, no dudes en incluir el salmón en tu dieta. Puedes consumirlo de diferentes formas, como en ensaladas, a la parrilla o en sushi. Las opciones son infinitas.